Y parejas. Hoy presentamos Guía para el Adulto Joven. ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas. ¿Cómo te encuentras esta noche? Estoy apuntándote aquí. Estás apuntándome, eso es violencia. <risa> bueno, está bien. No es cierto. <risa> ¿Cómo te encuentras esta noche? Más saludable Más saludable que hace ocho días, sí, es evidente Bueno, esta semana, mmm, perdonen que tal vez se pierda un poquitito la interacción entre nosotros No nos vamos a voltear a ver tanto Para evitar justamente que vaya a haber complicaciones con el sonido, ¿no? ¿Cómo te encuentras esta noche aparte de más, sanita ya mejor? Ya eh, ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? <ríe> más o menos Más o menos bueno, primero que nada... Algo de jóvenes. Algo de jóvenes. Hay que agradecerles, <risa> corazón, hay que agradecerles a todos los que votaron esta semana, gracias a los que votaron por la encuesta. A mí es una lindura. Exactamente, ustedes hacen este programa. Entonces, eh, nacieron, hacen estos dos temas, ¿no? Está el de ligues y otras perversiones que tomaremos en algún momento y ahorita está el manual para el adulto joven. ¿De qué trata esto? Hay... Espero de guiar mi vida. Ajá, exactamente, en <risa> síntesis es eso. Eh, hay un consejo, te pregunto a ti, Ardilla, que me estás viendo en el monitor. ¿Hay algún, algún consejo que te hubiera gustado que te dieran eh, cuando empezaste a trabajar, a ser, pues, a ser adulto? ¿O algún consejo que dijeras, híjole, mi, mi vida habría sido eh, ligeramente diferente si me hubieran dicho esto? ¿Hay algún consejo en realidad o no existe? ¿Qué? tal vez que a partir de los 21, eh, 100 pesos significan un peso. Ah, ok, es el primero y es el, es bueno, ese es bueno. ¿Cómo te diste cuenta que no valen tantos 100 pesos? Porque te lo gastas en un desayuno completo. Sí, efectivamente. <risa> o sea, si por ejemplo, digamos, ¿no? Quieres como un desayuno completo en nutrientes o o este, o que sea equilibrado, entonces de comprarte un sándwich un vaso de fruta y un jugo o un licuado y ya te echaste 70 pesos, así ah, justamente así también así ando yo y pues 30 del pasaje pues ya fue, pero eso no es culpa de de, de nosotros no es culpa de, de nuestros gobernantes, no dirías tú pues supongo otro consejo que me hubiera gustado darme, o bueno, que me gustaría darme, o a cualquier joven que. Bueno, tal vez alguien que muchas veces es bueno recibir un consejo, ¿no? Es el que no te endeudes. Recuerdas que oh, estaba. Sí, no. Recuerdas que estábamos escuchando este un anuncio de una chica que decía que ganaba. Ah, sí. Que sí, ganaba sí. cinco mil o seis mil semanales. Y gastaba 18 mil. Que gracias a su tarjeta podía gastar 18 mil. Eh, uh -huh. Digo, a, a ese consejo sí se lo daría yo a, a mi yo del pasado. O al, a mi yo que se fuera a vivir solo, ¿no? Le diría, a ver, cálmate, o sea, ganas poco. O sea, si ganas poco, en realidad no puedes. Eh, a, pues ahora sí que soñar a, a, a ganar más, ¿no? Porque de ahí viene el problema. Pues que si sale el nuevo celular, que si sale esto, que si sale el otro Entonces el problema eh, es ahí y muchas empresas les conviene pues tenernos endeudados Porque ya no te molestas en ofrecer un buen producto Sino simplemente en tener a los deudores pagando sí. Como estas tarjetas que quién sabe a lo mejor si en algún momento terminamos este, anunciando estas tarjetas Nosotros... Eh, es que tenemos hambre, ¿no? También. Este, no, bueno, es que sí es no endeudarte y sí como dice Fab, cuidar muy bien lo que gastas o lo que puedes gastar más bien, pero sí creo que una buena este administración. administración económica. Sí la tienes que llevar desde que empiezas a trabajar, o sea, desde tu primer día en Ajá, el trabajo, no, porque has escuchado... tienes que aprender a administrar tu dinero. ¿Has escuchado esos este comerciales que están saliendo ahorita? Aquí se, o sea, me da risa porque... Dicen, no, es que no, neces no, no importa que estés en buró de crédito, no importa que no cubras el mínimo, te damos la tarjeta porque somos bien cool, porque somos apoyamos a los jóvenes. no a, a mi parecer apoyar a un joven no es eso, porque si le das un crédito para que se lo gaste en banalidades o si tú quieres en salir en un apuro fuerte y nada más se la pasa endeudado, pues no... Como tal, creo que no aplica mucho. Este, ajá. Más que nada, porque te digo, o sea, ya últimamente es sorprendente porque dan unas facilidades bien locas. O sea, antes tener tarjeta de crédito, tener. Bueno, tarjeta de crédito, sí, de débito, ¿no? Tener tarjeta de crédito era así como que es. Muy pocas personas en realidad pueden tenerlas. Porque sí, muy pocas personas pueden. <risa> no, ajá, y en realidad. O sea, hay gente que está ganando el mínimo, tiene tarjetas, eh, aparentemente tienen un estilo de vida mejor, pero te la pasas pagando tarjetas, es un círculo vicioso que te mantiene ahí y el único sí. que gana en realidad es, es el banco. Entonces, no conviene en realidad porque me sigo sorprendido por esta chica que gana mil y gasta mil al mes. Sí, suena muy abismante la diferencia de, de las cantidades, pero sí te digo, o sea... Si, con una mala administración aunque no sea de crédito vas a tener deudas y si sí, este últimamente te ofrecen tarjetas de crédito las regalan con cantidades las regalan es, es. bien locochonas sí, sí, yo no. tengo una propuesta de tarjeta de crédito ah, hablando pero de no me tienta no me tienta y. no es que a mí lo que diablo. lo que más me, me saca de onda Es la proposición, o sea, es el mismo banco, es el, la misma banca o banco, como quieras verlo Que es completamente desalmado Que ahora que hubo tiempos de pandemia, todos los bancos alrededor del mundo eh, Cesaron las, los, las deudas, dejaron de cobrar intereses los únicos bancos que no dejaron de cobrar intereses, ¿dónde crees que están? Están aquí en México. Entonces ahora llegan ellos con su nuevo plan y... Ay, ¿qué crees? Es que entendemos a los jóvenes y como sabemos que eres joven y quieres emprender y eres la banda. Pues, ¿qué crees? Tengo una tarjeta que es para ti, sin, sin complicaciones, sin buro de crédito. Es más, nada más levanta el celular, pídela y ya te llega a tu casa, ¿cómo ves? <risa> Prácticamente. Entonces, eh, tú, joven que estás por independizarte, si ganas poco, gasta poco. Mejor no te salgas si ese es el caso, lo que lleva al, al otro gran consejo. Si te vas a salir, salte porque quieras, no porque, porque quieras, no, más bien, si te vas a salir, salte porque puedes y para hacer algo mejor de ti entendemos que a veces vivir con nuestros papás es chocante hay un punto sobre eso más adelante pero salte no para tener más libertad sino para tener más responsabilidades porque te sales y más responsabilidades son para ti eh, aquí mínimo está tu mamá para decirte cámbiate ya huele feo ese pantalón cámbialo y cosas así no y si te quieres salir en realidad para tener más fiestas, para tener un lugar donde tomar, donde este, donde cochar sin que te interrumpan, pues estás yendo al abismo porque en realidad este de lo que se trata es de cuidarte tú solo. Entonces viviendo tú solo ya no va a haber nadie que te cuide. Otro consejito. Este... ¿Qué? Otro consejo, pues. Eh, pues sí, sí, si sí, vas a querer. Cámelo, cámelo. ¿Eh? No, continúa, continúa Estaba viendo el de más, más bien como analizar en qué forma quieres crecer O independizarte De cierta manera En que no eches todo un abismo Y te quedes eh, Pues muy Vulnerable Económicamente sí de O sea, como que ve Haciendo tus planes Pero no es como que un día amanezcas Y digas, hoy, hoy es el día Y hoy me voy a mudar es con... No, pues vele ahorrando, ¿no? ¿no? Para empezar. O sea, sí, ve, ve pensando qué es lo que quieres hacer, qué es lo que, cuál es tu propósito, por qué te quieres mudar, este tener un ahorradito para tu primer plan y a lo mejor de, de ese plan pues ya comienzas a, a tener cierta independización necesaria como para ya poder... Tomar el siguiente paso, pero ve paso por paso, o sea, no, no, que no sea un brinco así de, de rápido. No, oh, y ya que andas ahí, este, escoge bien a tus roomies, porque. Ah, eh, sí, también. Muchas veces es tentador, y yo sobre todo, ha pasado que estás en una fiesta, estás tomando, y nunca falta el que te dice: hay que vivir juntos, seremos bien amigos. Tendríamos una sí, vista 24-7 <ríe> Entonces no soy, pero... Piénsalo bien Porque siendo roomie de alguien Estás poniendo la mitad Porque ahora eso se da mucho ahora, Digamos este, Ya pasaste el problema de la tarjeta no, Ya juntaron Ya 10 amigos se juntaron Viven el sueño ideal que es tener un departamento En la condesa Cada uno gana entre 8 o 9 mil al mes y la renta es de más de 15 no entonces entre los 13 se divide con que uno falle van para abajo todos entonces tus roomies tienen que ser personas en las que confíes plenamente en las que eh, sepas que van a pagar que tienen un trabajo y que lo cuidan porque hay muchos muchos de esta generación que no les gusta trabajar ahora no nos gusta trabajar, ¿por qué? Porque nos gusta cobrar, nos gusta hacer dinero. Lo que lleva al siguiente punto, que sería, haz lo que te guste. Suena muy trillado. de La generación anterior a nosotros, incluso un poco de los de nosotros, porque todavía, de pronto encuentro a mi mamá llorando en el baño porque quería que yo fuera doctor. <risa> o abogado, Ay, ¿por qué no fue abogado? Este, sé que es muy tentador, o sea... No voy, no tengo nada en contra de las personas que lograron los sueños de sus papás Porque de que los hay, los hay y lo lograron que bien Pero si te diría, quieres ser plenamente feliz, también haz lo que te gusta Una muestra, al menos de nosotros, es esto Nos juntamos una vez para la semana para grabarlo En nuestros tiempos libres lo hacemos Pero no descuidamos nuestros gastos porque seguimos trabajando ¿Sigues trabajando? Así es Mañana me presento. Me siguen explotando, no es cierto. Este, seguimos trabajando, sí, porque, pues es que muchas veces te quedas con el que hubiera hecho y por eso hay tanta, este, tantas generaciones o tantos doctores, tantos abogados, tantas, este, abogadas, licenciados, este, secretarios, secretarias que odian su trabajo y de ahí viene también el, el mal servicio. Por eso la mayoría de las enfermeras del seguro son sí, así. También. La mayoría de la gente de trabajo es así porque les heredaron la plaza. Les enseñaron de pequeños que hacer dinero es tener éxito. Puedes tener éxito y puedes hacer dinero. Digo, por eso tenemos ojeras, ¿no? Porque... Pero ahí va, según... Poco a poco. Poco, muy poco a poco. Todo a su debido tiempo. Pero eso esto funcionaría más si que Si alguien se suscribiera Ah, sí, claro Si te suscribieras y compartieras Si nos uf. ayudas a ser parte de nosotros Ajá, compartiendo, hablando y, y, Ay, escuchaste este, este podcast voz. este Tienen temas a veces Este es bueno <risa> ¿Cómo que a veces? Porque a veces hablamos Bueno, ya no, verdad ya estamos depurando y hablamos Cosas en serio. Ya, ya, se trata de crecer todos juntos. Todos juntos. No es como que un día te sientes aquí y ya sepas qué decir, qué no decir, cómo hablar cómo no hablar. O sea. ¿Continuamos? No es, fácil. no es fácil. Ahora, hemos hemos dicho mucho esta esto este punto y tal vez habrá gente que lo tome a mal. ¿Cuál? El de tener hijos, digamos, ya los tienes. Hay una genera esta generación eh, se caracteriza mucho por tener ya hijos, la gran mayoría. Si no los tienes pues y no quieres tenerlo o no puedes tenerlos pues, un estilo de vida correcto, pues no los tengas, abstente, ¿no? Usa condón, usa implante, cuídate o la abstinencia. La, abstin la abstinencia. <risa> <risa> Esperemos, es no, no tomen la broma. <risa> no, sí <si> es broma. <risa> Ah. este pues la chaqueta lo que tú quieras no Todos, son métodos anticonceptivos a final de cuentas pero si ya los tienes eh, si sí puede ser más complicado jalar con ellos dices tú como sabes bueno yo no soy yo no tengo hijos pero yo fui el el hijo ancla porque en el caso de mi mamá yo y mi hermano anclamos a mi mamá muchos trabajos a los que no que no pudo tener pues tenía que cuidar a sus dos hijos, entonces. Sí soy. ¿Ah, ¿También eres tú? ¿No? Ah. Entonces el día del padre no se celebra en, ni en tu casa ni en la mía. No. Okay. <risa> oh, oh. Entonces nada más, nada más para que sepan, ¿no? <risa> entonces como decíamos, ya los tienes, ¿ok? Eh, un esfuerzo un poquito más. Hay muchísimos trabajos en los cuales sí puedes tener a tus hijos, este. Bueno, no poner un negocio al principio, porque si estás en la búsqueda de tener algo, pues poner un negocio sí si está complicado. Pues poco a poco hay gente que, que empiezas de muy, muy pequeñito y más creciendo uh -huh. Sí, en realidad. Y otra cosa que puedes hacer, digo, no heredes tus traumas. Digo, yo sé que todos venimos de traumas de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros sobrinos. De... No se lo pases a, sus a tus hijos, o sea, tus hijos son tu responsabilidad en el aspecto en el que cualquier cosa que ellos vean en ti, la van a hacer mañana, que sea desde tus vicios, eh, tus fijaciones, este... pagarle pues, a su mujer también, <risa> también está mal. Sí. Violencia. No, violencia, no. Violencia no, es mala. El trabajo también tiene mucho que ver, eh... Yo sé que eres joven y cualquier trabajo es bueno, pero si tienes que sacar tú la cara por tu empresa no es un buen trabajo, si tú tienes que, eh, si tú no ganas, mmm, ganas más o ganas o ves ganancia en ese trabajo cámbiate, a lo mejor te va a costar trabajo, pero si no estás viendo ganancia de nada sirve que estés ahí, ¿a qué me refiero? cuánto te cuesta tu pasaje, si tu pasaje te cuesta 50 pesos y tú ganas 80, no es un buen trabajo, te tienes que cambiar porque entonces no estás ganando lo suficiente y dices, ¿cómo voy a cambiar de trabajo? pues tendrás que buscarle o tendrás que ver una alternativa más diferente, porque la idea es no llegar justamente a esto de tener deudas porque se alimentan de los deudores como no tienes una idea se, están las tarjetas, están eh, las tiendas departamentales estos engañitos de que pagos chiquitos es igual a, un, y a un, pre, un precio más económico no es cierto, tú haz la cuenta y si era una moto itálica porque por lo general es lo que está en rebaja son ciento y tantos pesos semanales por tres o cuatro años Terminas no. saliéndote al precio de un coche. Un coche que está en 20 mil. Y ahora yo sé qué vas a decir. Pero la gasolina dura, menos, dura más de una motoneta. Pues sí, pero una motoneta no puedes viajar mientras llueve No. Bueno, así se puede. Pero pues terminas todo agujerado. Sí. <risa> no, aparte hay muchos accidentes de moto. En el piso mojado, sí. Tengan mucho cuidado ¿no? los, los amigos que tengan moto. Los bikers. Los bikers. Los bikers, sí. sí. Eh, ahora suponiendo Eres un adulto joven que le gusta tomar no, no tomas diario Tomas cada semana Órale Tienes un trabajo medianamente bueno Te sale para vivir pues bien Y aparte para ir de fiesta Ok, Mucho cuidado Cuando vayas a estos bares Porque la mayoría de bares son una estafa gigantesca Porque las botellas normalmente son más económicas comprarlas en vinaterías que comprarlas en bares. En el centro, sobre todo, es mucho. Digo, porque la mayoría de personas trabajan en un centro, ¿no? Así es. Eh, es tan fácil como llegar y pedir una botella. La botella no te sale tan cara, pero lo que sí te sale caro son los refrescos. Un refresquito de 355 mililitros te salen 45 pesos. Ahora, ese refresco de 340 y tantos mililitros no llena ni un vaso y ya te lo acabaste y ahora tienes que comprar otro y otro y otro. Ahora, eh, si vas a hacer eso, mil veces deberías de tomar en tu casa. Digamos, pero es que hace rato dijiste que no teníamos que tomar, no, pues sí, pero ya estás ahí, ¿no? Ya estás ahí, entonces toma en tu casa, es más barato, eh, a lo mejor sí tendrás que limpiar pero te sale mejor que ir a un bar porque en un bar hay muchísimos peligros, está el alcohol adulterado, eh, ¿tú tienes alguna experiencia con alcohol adulterado que digas? Ay, eso? <risa> Casi Yo me... no. ¿Nunca? Uh -huh. A ver, pasaron dos, dos o una, a lo mejor eran dos, pero nada más me acuerdo de una, una fue en zona rosa, digo ya lo he platicado mucho aquí con mis amigos, pero... Con mis amigos de aquí, pero no con ustedes, que también son mis amigos. Eh, era zona rosa. Y ya estábamos ahí. Este. Me invitó un amigo, ¿no? Un amigo que anda por ahí. Entonces fuimos a tomar. Y pues estos tragos. Para empezar. Son hiper dulces. Entonces, este. Si vives solo y ahora te estás yendo cada. te estás yendo de antro muy seguido. Checa que tus bebidas no sean dulces. Entre más dulce y menos sepa alcohol, tiene más alcohol, porque aparte son bien vivos, ocultan el alcohol con agua mineral, con refrescos muy dulces. La idea ya es al final cobrarte lo que quieran, porque le estás metiendo dinero a más no poder. Entonces esa ocasión, eh, los tragos estaban buenos, eso sí, estaban muy ricos, muy dulces justamente. Pero cómo te das cuenta que es alcohol adulterado, el alcohol adulterado no te hace sentirte bien El alcohol Normal En su estado más Fiestero, es el que te hace decir Eso es mi canción, o oh, si, sí, vámonos a Acapulco, <risa> vamos a poner un negocio este, Somos los reyes del mundo Salud, o sea, todo eso Es lo que causa el alcohol de, El alcohol bueno En euforia, por así decirlo y No, no hablamos de Zendaya <risa> El adulterado No, el adulterado va para abajo y te relega a ser una bolsa sin este sin vida no entonces yo estaba con mis, mis tragos porque aparte era un bar este fuimos a ver a un al hermano de esta persona entonces pues teníamos cortesía con ellos no y él él era era drag era drag queen sí drag queen. Entonces estas después de tantas bebidas se empieza a sentir tentador el, el piso porque para empezar para, yo también tengo esa queja con los bares cuando te vuelvas viejo te vas a enojar cuando entres a un bar que no tenga sillas eso es muy de, eso es muy de, eso es muy de señor nuevo no el enojarte si no hay sillas sí porque antes yo me acuerdo o sea literal la, era una una casa sin sillas, este donde te ibas a tomar, y ya era todo lo que queríamos. Pero ahorita llegas a un bar que no tiene sillas y dices, ay, no, yo me voy, me voy a un lugar donde me pueda sentar, donde la música no esté muy alta y donde pueda y donde no esté tan caro, ¿no? Entonces en ese lugar, eh, pues ya después de unos cuantos tragos, porque ni siquiera fueron muchos como para quedarte dormido, fueron como tres o cuatro. De sus tragos, pero tomen en cuenta que es un trago preparado, diluido con alcohol, con agua, con, que diga, con hielo, con jugo. Entonces, tres o cuatro no son para quedarte dormido. Entonces, ya eh, estamos así como que ya en qué pasó, qué vamos a hacer. Y de pronto veo el piso, y en mi cabeza digo, ah, ese cacho de piso se ve bien tentador, qué pasaría si me acuesto. ¿O me siento un rato? Nada más un ratito en lo que me quedo pues aquí esperando, ¿no? Y ya cuando pensé eso fue así como de no manches, no, qué miedo. Que a este en un descuido me voy porque ni siquiera me despedí de esta persona porque ya ni estaba. Creo que había, había logrado pescar, si sabes a qué me refiero. <risa> ah, sí, entonces ya me salgo, agarro mis cosas... Este, ya no, no tenía internet Pero pues como estabas en Reforma Todos tienen su internet abierto Entonces, <risa> entonces pues ya Este, con el poco internet que pude conseguir Le marco a mi, a mi hermano, le digo Oye, estoy en, en Reforma, me estoy quedando dormido Este, mándame un Uber ¿No? Que sí, ¿dónde estás? Ya le mandé mi ubicación Por WhatsApp, mandaron la ubicación Me subí al taxi Y no me desperté Al otro día hasta como A las 2 de la tarde Y tenía que ir a trabajar ¡Oh! y despiertas con una resaca horrible como si de verdad hubieras tomado todo el alcohol que todo el alcohol que mató a José Alfredo Jiménez Santos Dios! entonces tú que eres joven que no tú que eres joven y fiestero si con una te pones mal eh, y tú sabes que no, te pon no, no tienes esa este, delicadeza al alcohol, salte de ahí y vete ¿Por qué? Porque muchas veces esos lugares se aprovechan de eso, entonces no es trabajo de que ya estés bien mal y a lo mejor te tomaste cuatro y ellos te cobran 10, te cobran 20, y de ahí sale. Como traes tu tarjeta de crédito que te dan sin preguntar, ya fuiste. Pero amor, yo te veo muy tranquila, ¿tienes algún consejo que, te, que digas este es para mi, mi yo joven o para los jóvenes que nos están viendo? Que digas. Para tu, para, para tu yo joven. Para O para mi yo joven. <risa> o para cualquier joven que digas. Esto, esto es interesante que lo sepas, ¿no? Trata de aprender todo lo que puedas. Ahora explícalo. <risa> aprender. Eh, es que, o sea, muchas veces cometemos el error de decir. No, es que no me gusta como pa' qué. Oh. Y entonces no sabes. ¿Qué te va a servir y que no, o sea si te gusta por ejemplo cocinar y aprendes, súper y todo lo que puedas aprender así de a cocinar, a coser, a tejer, a la computadora, todo, todo eso te va a servir en algún momento de la vida, aunque tú en el presente creas que a lo mejor no lo vas a usar o a lo mejor porque no te gusta después Va a seguir sin no gustarte. O sea, todo lo que puedas aprender desde chiquito o chiquita, acéptalo, o acéptala, ah, no cierto, acépteles No sé, sí, sí, sí, también, también. Este, jalo, jalo. para que puedas tener mucho más herramientas al momento de ya este, empezar a planificar algo. O sea, ya va si entre más aprendas más vas a tener como... Para, Herramientas, ¿no? Ajá, para diferentes ramas de lo que llegues a querer ya en un futuro. Ok, muy bueno, buen Yo consejo. Digo, Aprender todo lo que puedas absorberlo como burbuja. Sí, exacto. Ok. Ah, bueno, el siguiente consejo aplica solo cuando tus padres... Eh... Bueno, es que es difícil que tú digas mi papá es mala persona, menos de que sea el papá de Lore. <risa> o el mío, en ese caso... <risa> No es cierto, un saludo de suegro. que soy muy buena su hija. No es cierto, perdón. Oye. No, no es cierto. Bueno, sí, pues la verdad sí, pues qué. O sea, cuando vas a comer no dices, ah, oh, mis felicitaciones al chef. No. Tengo seis días te recuerdo. No, pero, estoy pero ellos qué... <risa> estoy agradeciendo a, a tu papá, no a tus tíos, pues qué. Tus tíos qué... Ellos te parieron, ¿qué? No, no pero igual un saludo, ¿no? Me Ajá, un saludo. Sí <risa> eh, Bueno, decíamos, conforme uno va creciendo, eh, tus padres pues van envejeciendo, ¿no? Entonces es algo bien cañón porque es, es muy feo ver cómo ya le cuesta trabajo subir, ya de pronto como que dice, ay mi rodilla, o allá de pronto... <risa> o ya de pronto... El, mi hermano ah, es lo contrario. Le dice, ah, qué bueno que estás envejeciendo. No, pero es que mi hermana es la que tiene dolores de rodilla. Ah, no, no, no, no. No, no, no, no hablo del caso de Benjamin Bottom, sino hablo de. <risa> sino de, hablo de que, o sea, nosotros conocemos a nuestros papás como ser, las, los fuertes, ¿no? Entonces, un día, digo, a mí me pasó hace poquito que subiendo las escaleras, dice, ay, ya me canso en las escaleras. Y yo así, no, es que tienes que salir a hacer ejercicio. <risa> Y no, pues no, o sea, es, es, tienes, es, la, es la edad, digo, tampoco. Uy, tienes no, más. que aprender a ser más tolerante. Tienes que aprender y a ser. Y empativo. Más. Y exactamente, es como lo hemos dicho. Porque pasa algo bien raro. O sea, eh, así como lo decíamos en el episodio de La generación de cristal que puedes o tienes que ir a ver, porque ahora en vacaciones mmm, nos descuidaron bastante. Ay, no es cierto. No, bueno, sí, sí es cierto. No nos eh, bueno, voy ve a verlo porque está bien bueno este, Ahí decíamos eh, Que muchas de las quejas Que ocurren son de ellos ¿Por qué? Porque conforme van eh, Madurando a su vez Ya después, mucho, mucho después Envejeciendo, se vuelven más Impresionables, más este, Más sensibles eh, En algún momento lo platicábamos Mi mamá y yo mm, Mi mamá siempre ha sido una persona muy dura Muy, así, digo Sin llegar a los extremos de de la, de la Virgen María, porque esa literalmente vio cómo azotaban a su hijo y no dijo nada, pero no, no es tan dura, o sea, al principio era así como de no pues qué tiene de malo, este pues ya conoce, eh, conoces a alguien y ya, o sea, tienes, debes de tener cuidado, pues qué hablábamos de creo que de cuando conoces a una persona por medio de una aplicación y hace poquitito hablamos de nuevo otra vez sobre eso y ya fue completamente diferente su respuesta. Fue más onda de ay no, qué miedo salir con alguien que no conoces. Qué miedo por lo que te puede pasar. Entonces, sí se vuelven más impresionables, sí se vuelven más sensibles. Entonces. Este. Pues evitar problemas, ¿no? Digo. Este. Hay personas a las que les gusta contradecir las creencias. Porque, o sea. Digo. Ah, pues un, un ejemplo era mi abuelo, no sé si se piste esa Mi abuelo decía que Pedro Infante estaba vendiendo quesadillas <risa> O sea, lo era un señor, ¿no? Ahorita ya ni siquiera está para pelear Este, él decía que Pedro Infante vendía quesadillas en la marquesa O sea, esa era su teoría Y mi padre no, este... Siempre era lo mismo, él decía, no, pues yo lo vi vendiendo quesadillas en la Marquesa, que no sé qué. Y mi tío se paraba y le decía, no es cierto, ¿cómo crees? Él no es Pedro Infante, es Pedro Antonio, un cantante que salió a, Como por los ochentas, sí, noventas, que cantaba igualito a él, pero cuando le preguntaban si él era Pedro Infante, él nada más decía, no lo sé, no te voy a decir, pero tampoco te voy a decir que no, y no te voy a decir que sí. Entonces, <risa> este... Pues para qué contradecirlos, ¿no? Digo, a menos de que sea una cuestión de algo. ¿Qué, qué ganas con imponer tus ideales, no? Digo, no, no puedes cambiarlos. Este, mejor no, pasa. Sí. Mejor pasa el mucho o poco tiempo que te queda. Este. Pues llevando la fiesta en paz. O si ya de por sí estamos muy, muy divididos como sociedad. Desde arriba, o sea. De, de, lo vi hace rato Que vi, eh, Alguien estaba Subiendo una historia para Instagram Vio un filtro y ese filtro Este Pues te pone la tez un poco más oscura De lo que es, ¿no? Y decía, ay, este filtro me odia y yo, yo sí le iba a decirle ¿Qué tiene de malo que seas, que seas Moreno? O sea Yo no sé si es la televisión Si son los medios Que nos han enseñado que ser moreno es malo No tiene nada de malo <risa> O sea, todos somos morenos. Ya sé que vas a decir tú, "Ay, no, tú eres el... No, no, no, no, yo también soy moreno, soy moreno claro." ¿Quieres que te diga por qué? ¿Por qué? Porque mis codos, mis axilas, mis pezones y otras partes de mí son oscuras. Si yo no fuera moreno, esas partes serían rosas. ¿Estás sí. de acuerdo? No, <risa> Entonces, yo que sé. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero yo te digo, yo te adelanto. <risa> Entonces, si tú te sientes superior. Datos anatómicos, compa. Si tú te sientes superior porque supuestamente eres moreno, chécate los codos, chécate los pezones. ¿Por chécate... qué eres moreno? Porque eres blanco. Ah, porque se siente superior porque es blanco. Y luego hay el que. Ah, perdone usted. Entonces, chécate, chécate. Y si tienes tus codos negros, pezones, axilas y otras partes de tu cuerpo oscuras, lamento decirte que no. No eres, de... no eres güero. Que aparte aquí en México, ¿qué? ¿no? Entonces, es bueno este, de es exacto, y si, y ni tanto, porque para güeros, la güera, ah, sí. esa Está sí, es, no es güera. esa sí es güera, no, yo no, por eso no, cuando me dicen, hecho, ay no, de tienes derechos, todos tenemos los, es más, ni siquiera aquí en México, <risa> ninguno de nosotros tiene derecho No, son vilmente aplastados. Todos los días. <risa> Que sí, sí. sí, que chi. Eh, ¿pero cuál era el punto principal de esto? ¿Qué eh, estábamos diciendo antes? ¿no? no sé. De los papás, ¿no? Que eran. Ajá. Ah, sí. Pues no te, no te pelees con ellos, lleva la fiesta en paz. Porque este. Mientras más crecemos nosotros, más envejecen ellos. Entonces, eh, pues. Pues no lleva, lleva la fiesta en paz. No hay necesidad de imponer tus tus superioridades porque eres joven porque tú sí sabes cómo hacer las cosas, porque tú eres la generación que se quedó sorda ahorita porque porque tú eres la generación que sabe, porque vienes de los papás que no sabían y ahora tú sí sabes porque eres muy inteligente bla, bla, bla. este a ellos no, o sea algo hicieron bien que en tu crianza que tú sabes lo que está bien y mal a lo mejor en ellos ya no tanto, pero no necesidad de pelear siempre con ellos. Porque en algún momento te vas a dar cuenta que es muy tarde para disfrutarlos. Está muy deprimente, pero es la verdad. Ahora que... Sombrío, Ajá, ahora que casi todos estamos cruzando los 30, significa que nuestros papás están cruzando los 60 o 40. Entonces ahí es cuando empieza y dices, chale, no me tendría que haber peleado por esa idiotez que alguien metió en mi cabeza. Nati no dijo que la religión, ¿eh? ¿Tú lo dijiste? ¿Qué? <risa> no, no, no es cierto. Pero a ver, vamos a quitarle un poquito lo sombrío sí. a esto. Porque eso de vivir y morir, como que. Hablemos del cambio climático <risa> No, no, no, es, cierto. no, no que es cierto. Eso también nos tiene entre la vida y la muerte. Pues, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, una cosa sí hay que decir: No hay que tener a la muerte. Por ahí había una frase, si no me equivoco. De uh, Charles Chaplin que dice La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. O sea, yo se sí la aplico mucho. Muy buena. Pero es que es, hay que hablar de las cosas. O hay que eh, este, vivir la vida sin miedo. O sea, no tengas miedo a perder, no tengas miedo a caer, no tengas miedo a. Pues a verte en lo más. Profundo de más profundo ser, tal vez. Pues es que mucho, exacto a lo Porque mejor... es ahí cuando llegas a encontrar las respuestas A veces buscas y buscas y buscas y nada Y ya hasta que llegas hasta... ¿Hasta, ¿Hasta abajo? ¿Qué? ¿Hasta abajo? Ajá Es ahí cuando ya como que te caen medio Y dices a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? Y ya comienzas a ver por dónde van las cosas Sí. Desarrollas y aprendes No Ajá. No le tienes miedo al fracaso Porque esa es otra también eh, No le temas al fracaso Porque lo, lo Vamos, vamos a, a fracasar Eso es seguro Pero de eso se aprende oh. Pues es, es también como El, el decir el, el no ya lo tienes Ahora pues ve por un sí Ajá. O sea tú naces Con un no no eres güero. Pues según tú no. No. No, porque... Porque, o sea, tengo los hotcakes. O sea, sí, la verdad, ¿no? Este... Entonces es que... Es que somos mucho de ver blanco y negro. Sí, también. O sea, porque digamos... Vean, busquen intermedios, amigos. No sean extremistas. Sí, porque, o sea, para muchas personas... ...ser moreno es, es, es malo y digo... con tu color? No, es que en realidad te lo juro... ...hay personas que juzgan por el color... ...hay personas que de verdad dicen... ...no, es que... Este esto es malo... ...y dices no, que tiene es solo un color... ...es más, hay miles de tonos... ...así como este tú eres... ...alguien... <ríe> ...alguien muy güero... ...hay personas aún más güeras que tú así como tal vez eres más moreno... y gente más morena que tú entonces no es no existe un ah este es bueno ah este no ah este es así porque al final de cuentas ¿quién, quién lo pone no también está esa cuestión con aléjate de los malos consejos no de los que estamos dando esos son chidos pero no te te vas a encontrar con gente que no sabe dar un consejo que no sabe decirte que según ellos son amigos pero su única función es, es joder la vida, ¿no? Yo creo que también esa es otra O sea, no te quedes con lo que te dice una sola persona Siempre buscan como más, más ya sea, más consejos o Sobre más todo respuestas. si vas al médico <ríe> Una segunda opinión, ¿no? <ríe> o sea, sí, pero yo a lo que voy es con que Por ejemplo, tú tienes un problema Y vas y lo cuentas con el primer Ajá. amigo que te encuentra Ajá. Y, y a lo mejor ese amigo no tiene la misma perspectiva que tú o a lo mejor no tiene la misma perspectiva que tu otro amigo entonces Ajá. con tu, las personas de más confianza pues sí puedes como platicar esta parte y analizar más respuestas que solamente una Ajá. porque siempre va a haber diferentes puntos de vista y de diferentes perspectivas que no te van a llevar a, a, al mismo punto Ajá, sí. entonces también es eso no no te dejes llevar por la primera que encuentres no okay, que aparte búscate un amigo que que te diga en ocasiones lo que no quieres escuchar porque sobre todo con, con las relaciones híjole un saludo a alguien por ahí que <risa> Que no conocemos, no sabemos ni quién es. Saliendo de la ira, ¿quién me vas a es Juan Carlos? Ah, saliendo de la ira. Ah, o sea, si ahorita te digo. Te he chismorreo eso. Eh, es una persona que cada vez que tiene problemas con su otra persona, que es su pareja, este, busca apoyo, ya sea de uno de nosotros. Eh, entonces, es? ¿Quién, es? ¿quién sabe quién sea? el chiste es que es una persona por ahí, que dicen que es es un tlacuache, que carga un tambache y los vende por la gran ciudad no? Sí. vende zapatos y todo ¿sí? <risa> tiene una canción creo que le escribió una canción de hecho. <risa> ya cuenta bueno entonces este, hay ocasiones que hay parejas que tienen problemas y tú los escuchas y tú desde afuera tienes otra perspectiva, ¿no? Que dices, bueno, pues si tantas broncas tienes, pues déjala. Y cuando le das el consejo se queda así como de... Pero no quiero. Pero no quiero. Ah, ¿y entonces, ¿qué quieres que haga? No tengo otra solución para ti ya me voy. y se van. Esos son los que tienes que, que tener contigo. Porque de qué te sirve que alguien te diga lo que quieres escuchar? Porque claramente lo que quieres escuchar está mal. No, pelea por él, que no sé qué, sí, ya me pegó, pero, este, pero, pero pues pelea por él, ¿no? Porque al final el amor es el que tiene que... Qué chistoso aquí en un podcast de amigos y parejas hablemos sobre desamor, ¿no? Irónico. No, porque antes del amor está el al amor propio. Eso es algo muy importante y algo que sí me gustaría comentar. Coméntalo. La primera persona y la persona que va a estar contigo hasta el final... Eres Ese es tú. Jesús. Eres tú Es que era Semana Santa <risa> No es cierto Bueno, digamos que tú y tu Ángel, ¿no? Otra Pero edad. O sea, siempre vas a ser tú Y si tú No te respetas si tú no te das el valor Que tienes Pues nadie más te lo va a dar Exactamente Es que es Es de verdad porque ya suponiendo Que vives solo o sola este tienes que, también que lidiar con la soledad. Así como dice Yuri, sola con mi soledad, ¿no? ¿Sola, Ay, perdón. Mi entonces, modo, señoras, Entonces, por las noches ¿Qué los lo los momentos cierto, tú lo metiste en eh, mi cabeza. Cierto, vamos a trapear y vamos a escuchar a Yuri. <risa> Amén. Ah, no. ¿no? Es que eh, por las noches, cuando... ¿Has escuchado eso? De que por las noches estás tú solo contigo. Uh, ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que no, no estés en el celular o simplemente estás acostado mirando hacia arriba a la noche oscura. Pues, eh, esperando a que te sueño o quizá esperando a quedarse dormido. Que para dormirte, pues, este primero juegas a que estés dormido, ¿no? ¿Quién como? A lo mejor es desmayo ¿Quién sabe? <risa> bueno eh, ¿Qué me tienen? ¿Qué que el tengo, sueño ¿no? hay Por ti? Pero cuando estás ahí Y estás tú solo o sola pensando Es justamente En el momento en el que Te vas a dar cuenta que es lo que en realidad quieres Porque luego Uno dice, ay me quiero salir de mi casa para tener más libertad Pero si pues, en tu casa ya tienes libertad Chavo lo único que tienes que hacer es seguir una serie de reglas que también seguirías estando con tus roomies, estando en un trabajo, porque si tú llegas eh, a un lugar e insultas a todos o les tienes envidia, pues créeme que en ningún lugar vas a caber, no seas envidioso, este que no te caiga mal lo de los demás, y los demás lo tienen, qué bueno, tienes que alegrarte, y si en tu mente enferma sientes Enojo porque alguien más lo tiene, pues ignóralo y déjalo. Porque en realidad, ¿qué necesidad tienes de estar ahí peleándote con alguien? ¿no? Más tiempo pierdes en estarte ahí haciendo tus problemas mentales que lo que pudiste haber sacado. Exacto. Sí, otro, otro consejillo que quieras darle a la juventud: eh... a que digas, no, hombre, eh, ojalá hubiera sabido esto. Yo creo que algo que hubiera querido saber. Es que, este, los años se pasan bien rápido, sí, se pasan rápido, pero, pero, así como se pasan rápido, este, hay mucho tiempo todavía, eso sí, lo decíamos la otra vez, eh, alguien por ahí me dijo, híjole, si tengo 26 años, máster, este, ya creo que ya sabes quién es, ¿no? mi sé, conocí. Ya tengo 26 años, master Yo creo que ya me voy a morir para el otro año Voy a saltar de un helicóptero porque voy a cumplir No, algo así, ¿no? Entonces yo volteo y le digo, espérame Oye, estamos olvidando los 30 ¿Cómo, cómo, master y yo, sí, o sea <risa> eh, No, es como que ya tienes 27, 28 Y en automático ya te moriste, ¿no? Porque, o, o bueno, ya cumpliste 50 o 60 No, o sea, todavía están los 30 Los 40 que... Son muy buenos años todavía para hacer algo, para este pues para cumplir alguna meta. Todavía son muy buenos años. Y todavía los 50 también, los 60 pues a lo mejor ya no tanto, pero tienes tiempo de sobra. No te presiones porque, híjole, como hay gente por ahí y no sé si está bien o no decirlo. Pero yo no sé en qué momento fue... ¿En qué momento los magnates se empezaron a parar a las 6 de la mañana? ¿Has escuchado eso? No De que te tienes que parar a las 6 de la mañana para empezar a generar ingresos Ajá, sí ¿A quién le voy a vender a las 6 de la mañana? ¿No? <risa> ¿Nunca has escuchado eso en serio? Pero si pues, luego son las que se avientan Yo lo único que he escuchado es la frase de mi abuelita El que madrón lo llamo. Ah, sí Sí, pero ya es... tuvimos problemas porque no me gusta madrugar Porque okay, aparte Pero es que aparte que es madrugar O sea, sales antes de que salga Ajá, por ejemplo, madrugada para Algunas personas Puede ser a las 7 de la mañana ah, para... Hoy para mí madrugada era a las 11 de la mañana <risa> Justamente <risa> Entonces eso de El que madruga Dios lo ayuda Específicamente la hora Ajá, ¿qué hora era? Y, y, y es que aparte Ellos no tenían el concepto de la hora ¿eh? Para ellos era de día o de noche Pero no era así como de Ay, ah, es las cuatro Se hora de dormir Pero... Sí. <risa> Mi abuelita me cuenta sus patoaventuras de cuando se levantaban A las cuatro de la mañana Al molinito a hacer sus tortillas? Ah, pero, pero así como se levantaban A las cuatro, se duermen a las diez A las nueve yo creo que sí, quién sabe. Así, porque imagínate. Mi abuelita se dormía a las 9. Imagínate. No, entonces ahorita ya estarías dormida tú. fíjate ya se está desvelando la niña. Ya son 10.23. Nada, es cierto. ¿Qué? ¿Ya son las 10? Ya son 10.23. No puede ser. Ya, vamos a acabar. ¿Cómo no. crees? 20 minutitos y acabamos. ¿Qué? Sí, ya, se pasó bien rápido. El tiempo se pasa cada vez más rápido Ay, sí, Horrible el horario ¿eh? No me gusta este horario Peje para cuando el cambio de horario Quiero decir este, El siguiente tema eh, Otra cosa que me hubiera gustado Decirle a mi, a mi Yo del pasado o a cualquier chavo Que va llegando a nuestros lugares Que va cumpliendo los 20 Es que este, No te presiones por tonterías, o sea, no es necesario tener novia, tener novio, tener coche, tener moto, Yo este, una moto. a menos de que seas ratero ¿Qué? O, o repartidor o trabajes cerca. Yo quiero una moto. ¿Cuál? Pero para usarla, no, no por, ah, sí. no porque creas que teniendo esa cosa va a mejorar tu situación. Así como que tengo una moto, hey, todas van a llegar a abrazarme, ¿no? O no, sea, es no. es por el hecho de, de ahorrar a lo mejor en el en, en pasaje. Ajá. Así que ¿no? tengo una moto que me ayuda a moverme, ¿ok? Exacto. O sea, para mi movilidad inmediata, por así decirlo. Sí. Pero no, no como para que, ay, con una moto ya mi mundo estará. Es hecho. mejor, ¿eh? O sea, no. No, si sí, tal vez lo puedes ayudar lo puedes poner como puente para algún plan pero no que sea ese tu plan Ajá, no digas ah, a partir de esto mi vida cambiará y soy el mejor creo que ese es otro no te limites a cómo Explícanos. a pensar a hacer un plan para ti o sea no como el decir Ah, pues mira, pongo esto, esto y ya con esto la hice O sea, ¿cómo? ¿Me explícalo mejor Pues es que para mí en mi mente así suena específico <risa> bueno. ¿Bueno? bueno Bueno, no O sea, como que no te subestimes Uh -huh. En el hecho de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes lograr, qué no puedes lograr, qué puedes ah, aprender Ah, ok, que no puedes arrender, ok, sí Y de ahí hacer un, algo grande, o sea, no, no no te quedes con algo que a lo mejor dices, bueno, ya con esto saco para... La papa Ajá Ah, ok, entiendo, sí, ¿Ya? sí, sí pues Es como lo del negocio propio, ¿no? O sea, este, muchas personas le tiran... Ah, eso pero. Échalo, échalo. No, no importa este es tu espacio también Dilo. como que no hay que cerrarnos a por decir este no quiero trabajar porque no quiero un gel pero está la cuestión de que no nunca vas a ser como totalmente independiente tú o sea siempre ah, vamos ya, a necesitar de la sociedad uh -huh. y esa es otra porque muchos muchos chavos no quieren... Mucha banda, muchos chavos no, Ajá, mucha, mucha bandita, no quiere así como banda que... Garratera. Este, trabajar porque, ay no, es que a mí no me gusta que me manden Ay no, es que a mí no me gusta esto Y es así como de, este... Es pues que si es, eso ponemos está bien trillado, los ¿no? piecitos en el ajá. suelo Siempre te va a mandar alguien O sea, a lo mejor no quieres un jefe Ok, pones un negocio Pero entonces el jefe no va a ser una persona va a ser la gente que va a producir o que va... para la que vas a producir más bien. Uh -huh. sí. Entonces, de que vas a tener a alguien... Detrás de ti, siempre. Lo vas a estar, tener, sí. o sea, no, no... el no querer un jefe está bien, pero tampoco vas a ser como de que yo voy a hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero, porque muchas veces tu negocio o lo que tú pongas o cualquier cosa va a depender de siempre alguien que te pues que lo que consuma, va a hacer no fuerte ajá lo que tú pongas entonces pues esa idea hasta cierto punto creo que sí está un poquito es, es el ubicarse este si digo si eres una persona que ya logró su su. ya tienes su propio negocio, muchas felicidades, en serio. Estás muy por encima de todos los que a veces se juzgan, porque híjole, cómo somos bien buenos para juzgar, cómo somos bien buenos para. Suscríbete. Ah, muy orgánico, muy orgánico. Ah, sí. Por cierto, Juan Carlos, ya que estás aquí, tú sabías que puedes escuchar todos los podcasts de forma gratuita sin tener Spotify. Ah, o sea, quieres escuchar más, te voy a contar. Muy bien. Lo que tienes que hacer es buscar en cualquier buscador, ya sea Google, Firefox, eh, Internet Explorer. Eh, ¿Cuál es el otro? Eh, bueno, cualquier buscador de Internet, Amigos y Parejas Podcast, Los Cuentos de Fab, Los Podcasts de Fab, o eh, Proyecto Inframundo. ¿Por qué? Eh. Los podcasts no solo se suben a Spotify, se, se mandan a todas las este, plataformas de podcast que son gratuitas, eso es gracias al sistema de este, distribución que sube el podcast a Spotify, que es... Eh, Anchor que es una aplicación para hacer podcast, entonces puedes escuchar podcast, cualquiera de los podcasts que se hacen aquí completamente gratis, solo buscándolo en Google, solo buscándolo en Facebook, de todos modos lo estamos subiendo a YouTube. ¿eh? Entonces Juan Carlos, si te interesa y quieres escuchar más, puedes seguirme en YouTube también, en YouTube también se suben los podcasts, pero con video. Ahora, Proyecto Inframundo está teniendo una renovación bien cañona, esperemos quede, a ver cómo queda el rato, qué miedo. Pero bueno, decíamos, después de esta orgánica, gracias Juan Carlos, después de esta orgánica, muy orgánica mención. Eh, ¿Qué decimos? Tú lo dijiste, tú lo dijiste. No, empezaste tú. No, es cierto, tú. Del, ah, del negocio, Sí. Ya, ay, ya tienes tu negocio propio eh, No es por spoilearte Pero si lo que quieres es un negocio Para no hacer nada A menos de que seas hijo de alguien Que ya tiene un negocio O tu negocio sean es, Porque incluso hasta el negocio de, de ver gente dormir O sea de tener camas para dormir Alguien tiene que hacer esas camas Y al principio no pueden ser los empleados Al principio tienes que ser tú mismo Entonces es como Algún comentario que leí por ahí De alguien que puso un negocio Que dice, sí, claro, o sea, poner tu negocio Ya es dejar de trabajar O sea, yo tengo mi propio negocio Y ya me debo dos meses de sueldo Porque le tengo que pagar a los demás Entonces, es, es en todo eh, No esperes que tu carga De trabajo baje No, al contrario, va a subir Al principio, pero después lo vas a Nivelar A sentir mejor, ¿no? Pero mira, ya quedan Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos ya. Ah, caray! A ah, caray. Acanijo. Ah, Eso me... Bueno, este, este video se hizo con la idea de que si tú tienes un problemilla. Es así como que. Este. Ahí te va, lluvia de ideas, lluvia de ideas lo que encuentres. Si te sirve algo que bueno, que cool. Eh, sobre todo, pues, para los que muchas veces están solos, que no. A lo mejor no quieren escuchar a sus amigos Porque sus amigos dicen puras babosas No, no es cierto A veces pasa Pero A veces también somos los babosos No No tiene nada de malo ser un baboso Siempre Quitamos la depresión Sí Ay, no Aunque estemos deprimidos A veces, sí, a veces pues, es, También yo creo que esa es otra, ¿no? O sea, se vale estar triste Sí se vale y... Lo que no se vale es quedarse ahí de. Ay, no, es que a mí me va bien mal. Yo siempre me voy a ir mal. así siempre... Autotirarte más. Ajá, no, no, no te tires para que o sea, te sea, De por sí ya la vida te hace De por sí en TikTok hay un montón de personas que se tiran para que se los recojas. Así de fácil. Sí. Así como de, así en, en su piscina y en su enorme casa. Ay, es que estoy tan deprimido porque no tengo nada que hacer. Y tú en tu casa con tu ventilador que se. ¿Qué te hace? Ajá, que te aviente el aire caliente Uf. Lo peor que sí puede es pasar es de mi trabajo <risa> Yo ni siquiera tengo corazón Yo no tengo Viene ventilado. en una cuevita Sí, básicamente un huevito así horrible <risa> Ay, no sí Pero bueno, ya casi nos vamos ¿Tienes algo que quieras decirle a la audiencia Antes de que nos vayamos? Nos quiero mucho no, Ay, qué bueno. Igual, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts completamente gratis. No es necesario tener Spotify, te repito. Eso es... ¿Por qué? Para que, para que se distribuya el material como se debe. Porque luego dicen, no, es que yo no tengo Spotify. O yo no puedo pagar Spotify, ok. Búscalo en Google. En Google Chromecast, Google Normal, Internet Explorer, el Firefox, cualquiera de los buscadores de Internet, solo busca los podcasts de Fab. Este, y escúchalos, escúchalos y me comentes cómo te fue. También puedes escucharlos en YouTube con video, eh, así como ahorita, eh, video. <risa> Entonces, bueno, como dice este podcast, ya nos quedan dos minutos nada más. ¿Los hacemos durar o okay? qué? Como guste. Como guste, yo qué gusto. ¿Qué, ¿Qué, podemos ¿Qué podemos decir en dos minutos? Mm, ¿Te gustó Batman? Sí. Vayan a verla. Sí, es, bueno, no es cierto. Ya, ¿No está en, ya está en HBO Max. Está en HBO, amigos. Ya mm. nada más denle clic. Y lo ven. Sí, sí, sí. Y cómprense unas palomitas. Ay, sí, vamos Las por... palomitas son lo mejor. Vamos por unas palomitas. Vamos por unas palomitas. ¿no? palomitas. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Recuerden, como dice este podcast, Lore, te amo, pero puedes estar sin... Nos escuchamos la próxima semana.